Consideramos que ya el año pasado era, lo vimos como necesario el agrupar a la gente que está, puede estar sindicada pero puede no estarlo, pero desde luego los movimientos sociales sí que consideramos que están o que ven la necesidad cada vez más urgente de un cambio socioeconómico serio. La pobreza se está extendiendo, todos los datos lo, lo corroboran, es decir, no tenemos menos motivos que el año pasado, sino más motivos que el año pasado. Y ya esto podemos eh, añadir la guerra en, en puertas, la guerra en, en Europa, que bueno, pues, eh, enfrenta a dos estrategias imperialistas y eh, cuyo coste lo va a pagar como siempre eh, la población, sobre todo civil, y las trabajadoras y trabajadores que van a ver deterioradas sus condiciones de vida y bueno, en peligro su propia vida y salud. No podemos confiarnos en los gestores, en los gobiernos que son gestores de este sistema y la única opción que vemos seria y razonable es volver, a volver, retomar las calles, impulsar las movilizaciones, impulsar las exigencias, porque, y que la gente se organice, que, los, que la ciudadanía, que los trabajadores y trabajadoras, en este primero de mayo, especialmente es a ellos, a quienes llamamos, a poner en cuestión el sistema capitalista que nos está destrozando la vida y el planeta, evidentemente. ¡Extra, <risa> <risa> dugu azken bimendetako borroketan, sozialismo egondela erdigunean, eta ba, askatasun zibil, politiko eta bar pila balortu direla, baina azken ba, amarkaetan ba, galeran dago la hori guztia, eta krisi eta ofentsi sakon batean murgilduta gaudela, ez? Zentsu horretan, uste dugu gaur egun maigaineratzen ari giren proietu politikoak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 Veré que Carpe Neguindesal milita en la ciudad y que va a de no nartianas de Sagún.